¿Cómo está? Buenos días, Juan. Buenos días, ¿cómo le va? Placer de saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy bien. Esta es la pregunta que hoy hemos lanzado a través de nuestras redes sociales para que pueda participar la gente. ¿Y, ¿Y dice... por qué se demoraron cuántos? ¿Seis meses? Eso lo hicimos nosotros hace seis meses. Claro, se no. Se armó, no, es que... armó un relajo y, y bueno... Eh, Como mañana es el clásico, todos sí. están, nuevamente se, se pone a hablar de este tema de si Bolívar y Diestrongues es el gran clásico nacional. Yo creo que no. Según yo, no. No, yo tampoco no. Es ¿No? un clásico departamental, es un clásico regional. Que tiene una cantidad de espectadores eh, impresionante, no es mentira. Pero que sea clásico nacional, creo que no. Creo que ningún equipo del país tiene la posibilidad de poder ser un clásico nacional, lo dije Son clásicos departamentales eh, El de Oriente, por ejemplo Fíjese usted que el clásico de Oriente a mí me agrada más Y sin que se calienten, por favor, aquí ¿Por qué? Por la cantidad de espectadores Por, por la gracia por, por todo Que futbolísticamente son un desastre Porque son unos equipuchos que andan peleando Séptimo y octavo lugar, esa es otra cosa Pero después por el marco Por todo lo que significa para la sociedad Este clásico, yo creo que el de Santa Cruz Es muy bonito para mí es mejor, después está el de Cochabamba ¿se acuerda? el domingo, pero sí. claro para llenar el estadio como lo llenaron y con toda esa alegría y tienen que estar muriéndose de hambre o en crisis para poder generar esa cantidad de espectadores aquí en La Paz, no sé qué pasa, eh, yo miro fútbol hace, qué sé yo, cuarenta y tantos años y, y ha ido decayendo fíjese que antes eh, lloviera o tronara, la gente estaba en el estadio, hoy, hoy ya no va Hoy prefiero verlo el partido por teléfono. Yo creo que la televisión que aporta a los clubes con dinero lo ha ido matando el fervor, ¿no? Pero, eh, futbolísticamente, no, no. mi percepción es el mejor clásico, futbolísticamente hablando. ¿Por qué? Porque los equipos paseños ahora tienen mejores equipos. Y están claro. peleando posiciones de privilegio arriba, pelean en primer lugar, el segundo. Los tres primeros de la tabla son los tres de aquí. O sea, ha habido un, una economía que ha permitido que los equipos se potencien, ¿no? ...pero después, yo creo que el público aquí le está fallando... yo ...en Diestronges por ejemplo... ...la gente le tiene, eh, qué sé yo... ...no te digo, lo odia de ninguna manera... ...pero no hay la empatía con, con los directivos... ...entonces prefieren oír... O sea, ...cree que eh, los castiga los directivos no yendo al estadio... ...y creo que esa no es la razón, ¿no? Por ejemplo, mira la cancha de River le hicieron un, un calado... ...ya tiene ochenta y tantas mil personas... Eso, ese más o menos son 12.000 personas. Ya los 12.000 abonos están vendidos. Y no para un año, sino para 20 años. Tremendo. Aquí Wisterman dice eh, que está, pero chochos, felices y contentos. Y resulta que vendieron 4.000 abonos. Entonces, te puedes dar cuenta: récord. Se abrazan, se besan, se dan manija entre ellos los fuleros. Y, y vendieron 4.000 y pico de. de abono tarjetas, el, ¿no? Tarjetas para ir al estadio. Eso es por un año, además. Es por un año nada más. Por ejemplo, otro que en su momento llegó a tener una cantidad de socios espectacular fue Oriente, tenía 12.000. Llegó a Raldes y la gente se rajó, no pagó. Vino mm. la pandemia. Y el equipo que tiene Ralde es un equipo para, con suerte, hacer Sudamericana o llegar cuarto. Entonces, las aspiraciones, de acuerdo a la economía, son pocas. Pero aún así, la gente en Santa Cruz entiende que es una fiesta. Por ejemplo, nosotros que vamos siempre a transmitir Juega guavirá en su casa una sudamericana y es una fiesta. Total. La gente va. Es como ir a... Que se dio al carnaval. Van todas guapas, vestidas, bien acomodadas. Y, y está bien, ¿no? A full, entonces. Claro. Pero yo, yo no, no, no, no creo que el, el carnaval de, de La Paz sea el... pero sea, Perdón, el carnaval. El dale con el carnaval. Que es puro carnaval. Que Lo que, sea que pasa es, así. es que estamos atravesados por el carnaval. Sí. Nunca se dio esto de... ...tanto fútbol y carnaval juntos... ...lo que pasa es que antes no había fútbol con carnaval... ...claro... ...o sea, todos chupaban por igual... <risa> ...esta vez no pasará lo mismo... ...esta vez no pasa nada, ¿ya? Eh, vamos a ver la victoria de Orwell... ...le parece, miraremos un poco de goles... Eh, ...el equipo de la banda roja le ganó por cuatro goles a uno... ...a Independiente... ...y le cosechó, por decirlo así... ...le infringió la tercera derrota consecutiva... ...el cuñado de la presidenta ya renunció... ...no es más el técnico... Lo, lo despidieron, ¿no? Lo despidieron. Eso quedó en familia, se fue. Pero alguien dice, mira, mira, qué carrerón, ¿no? Por la izquierda. Centro, esos son los playeros, los dos, adentro, gol. Esa es la clave, o sea, le jugás de contragol, pero dejás que se venga. Tenés un pelotazo largo, ¿no? Una velocidad fantástica. El otro chico Rojas que vimos el otro día, ¿te acuerda usted? Eh, el que... El de Palmaflor es otro de los rapiditos que tenemos. Claro, no los pudieron alcanzar. No los pudieron agarrar y ese fue el primero. Uno a cero y es la eterna levantar la mano, ¿no? O esos en colegio eran metiches o eran estudiosos, pero bien levantando la mano, ¿no? Hay otros. ¿Usted se sentaba en la última fila o en la primera? Eh, sí, en la última. Y la pasábamos mejor que en, estábamos en la última fila, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Mira, otro tiro libre espectacular con Comba, desde la banda del sector izquierdo, mira que le pega muy bien y se eleva muy bien en un va. Casi se golpea en el palo. Mm. Hubiera estado bien porque así lo hubiéramos reseteado de nuevo, <ríe> no si no era. ¡ah, chocado. Lo hubiéramos reseteado. Mira, mira esta jugada, mira. Mira cómo encara. No lo agarraron nunca, mira. Pero se ¿Eh? se paseó tres. Sí. Y ahí hay un central toco que Dios me libre. Parece un toco No, no, es un toco <risa> ¿Eh? Está hecho de palo, no agarra a nadie Ese es el último que lo pasa a nadie Y el arquero que no puede hacer nada, en un mano a mano Es, es muy difícil y con pelota dominada y al, y al pie, es muy difícil Para un arquero, ¿no? Después viene un penal Y va a descontar de esta manera El cuadro de Independiente Le anularon un gol a Godoy Porque estaba en posición adelantada Bueno pero de sin victoria. sin técnico. técnico? Y además el tema de este es, qué cabezazo, otra vez Reyes, ¿no? Mira, centro de terraza que cada vez juega mejor. 4-1 acabó. Sí, 4-1, el cabezazo, Bien. el arquero no llegó nunca. Un planeo tipo gaviota desenchufada y adentro. Ahora, pregunta Juan, porque yo ya estoy mareado. Este es el, el otro campeonato. Este es el paralelo, sí, ah, el paralelo. este es el, el seriado. Más o menos así. Así es que tres partidos se ha perdido independiente, como que ya la gente decidió de disponer del técnico. Vamos al otro partido, Real Mamorel, Royal Pari le gana a Mamoré. Y ya empezaron algunas personas a hablar del técnico Reinaldo. ¿Se acuerdan que aquí hicimos la cuenta? Yo la saqué con 17, no, son 16. 3 por 6, 18, 3 por 1, 3 son 48 puntos. Eso es lo que tiene que hacer el equipo veniano Alguien dijo ayer que perdimos con Royal Party, que el técnico, que aquí, tiene un equipo de 56 centavos y quiere ganar todos los partidos, incluidos los visitantes, pero por favor, o sea, mírense al espejo en la mañana cuando se levanten, ¿no? Claro. El presidente, estoy hablando, y la directiva. Con el plantel que tienen, ¿qué pueden aspirar? A que tengan un gran desarrollo futbolístico de locales que sean eh, eh, físicamente aptos para... Si bien es cierto, puede ser malo en la vida, pero si estás bien físicamente, vas a anticipar la jugada, no lo vas a dejar moverse al rival. O sea, hay, hay características que, que los jugadores atléticos tienen sin ser buenos jugadores. Entonces, a eso apunta este equipo de local ganar los partidos. Y ayer Royal Party gana en los vendelotes, terminaron ganándole a, a, los, a los ganaderos por, por dos goles a uno, es muy buena la jugada, fíjese, y la definición ah, sí. mejor. Muy buena. Uh -huh. Un toque dentro del área, una buena profundidad. Ya Orfano no, no hace callar a nadie porque el gordo este el año pasado no jugó nada. Claro. Porque la gente los hacía callar. Aquí ¿Es le dijimos devolver la guita del año pasado, ¿no? El año pasado la gente no decía absolutamente nada. ¿Eh? Bien. ¿Ese escenario era el tawichi? Sí, señor. Pero claro, jugaba Royal Party, que tiene 350 hinchas. Son 350 funcionarios de la empresa que es propietaria del club. Uh -huh. Y el otro hincha es nuestro compañero Gasparín, que le digo yo, que es nuestro eh, comentarista. Él habla solo de Royal Party. Ah, ya. Yeah. Nada más. Anoche lo hubieras visto, una facha que se puso. Ah, no. Eh, se parecía empilchó. cura de parroquia de pueblo. Ah, Uf, empilchado, total. Empilchado. <ríe> Y bueno, ganaron y, y están más tranquilos, ¿no? Bueno, por lo menos. Y te pregunto yo cuál es el premio que ganó los jugadores. 500 dólares, me dice, y un churrasco. Y hoy están yendo a una cena por el Día del Amor. Y usted no me invitaron, me dijo. <risa> Muchos no te deben querer entonces, ¿no? Pero eh, lo que provoca y perdón, lo que preocupa es lo de Oriente Petrolero. Oriente no pudo frente a Tomayapo. Se supone que Tomayapo es un rival. Eh, ...menor... Uh -huh. ...vamos por favor con imágenes señor director... ...gracias... ...y va a empatar Real Tomayapo con Oriente 1 a 1... Ah, ...estaba perdiendo Oriente 1 a 0... ...la gente ya se fastidia... ...y encima de, de local... ...sí señor... ...esa es una mano... ...dentro del área... Viste que está además de, de... Ahí está, el cabezazo de la pelota le rebotó en la mano. El problema es saltar. O sea, hay cosas que yo no entiendo. Tú cuando saltas a buscar una pelota, buscas un apoyo, aunque tú sabes que no existe el apoyo, pero en el espacio, te permite como un aleteo, ¿no? Y es más, yo voy a saltar parado así, me caigo, me rompo una, una rodilla. Entonces salta la gente para protegerse. Pero aquí están cobrando mano por todo. Entonces yo creo que son casualidades estas manos yo por lo menos no las cobraría. O sea, ese penal no debería haber sido penal. O sea, según mi juicio, hay cosas que yo no cobraría. Porque tú cuando te elevas, el cuerpo es... Eh, la naturaleza es muy sabia. O sea, yo tengo que buscar formas de cómo me arreglo en el aire para cuando caiga, no caiga tan mal. Porque ¿quién va a saltar eh, que si yo con las manos pegaba al cuerpo? Nadie, ¿no? Eso lo hacían en colegio, ¿te acuerdas? En clase de gimnasia, en la mañana todos pegados. ¿sí? Pero esto no no tiene nada que ver entonces eh, Oriente está pasando un mal momento sus jugadores eh, el tema vaca que han invertido mucho dinero y no, no, no responde no no responde a las expectativas ahí está el brasileño lo votan qué le hace si por hablador le dice no es que el exceso verbal es increíble en los futbolistas y bueno, Oriente va a ir, viene el centro, ¿eh? y el paraguayo Villagra, que no hace goles hace rato, recibe un centro en bueno, el área. Buen gol. Sí. Pero el arquero también no estaba atento, ¿no? Es una pelota en el área chica que supone que el arquero, al ver que sus defensores fallan, tiene que tratar de ir a buscarla, ¿no? No, no no, no le alcanzó. Uh -huh. Y o estuvo. Mal debut en esta otra copa paralela sí, para un Oriente. Un desastre. solo un desastre. Y en la segunda fecha de la otra copa también empató. Sí, señor. ¿No? También no le fue. ¿Cómo? Entonces, después cargó, insistió, pero el equipo tarijeño aguantó. Ese es el, el otro argentino, el otro centrodelantero. Pero no pasó más nada, ¿no? Y este es un equipo, qué sé yo, con un presupuesto muy bajo, el equipo de Tarija, entonces que le haya hecho un muy buen empate a Oriente Petrolero los motiva a seguir trabajando, ¿no? Además en su casa. Sí, señor, en su casa. Eh, y bueno, eh, el Nacional quedó eliminado, ¿no? A su casa también. A su casa también, ¿no? ¿Para qué voy a mostrar goles? Esto es como cuando tú tienes un herida y te pones sal. O sea, ¿Para qué vamos a...? ¡Ay! Y fue derrotado, estos fueron los goles, ¿no? Así es que los zombies ya están de vuelta. Sí. Vealo. Sí, en una animación de nuestro Mira. compañero. Ahí están volviendo los zombies a Potosí. <ríe> 9-2 fue el... No, el total. Así es. 9-2. Ahí vuelven los zombies a la ciudad de Potosí. ¿Qué te parece? Bueno, que les vaya mejor en el torneo local, sí. nacional. Ahí está Copito, ¿viste? Yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo, yo. Nos llegaron las cosas, ¿viste? Eso demuestra el, el pésimo nivel que tenemos nosotros a nivel internacional. Espero que con Bolívar y con die no pase lo que tiene que pasar. Muchísimas gracias. ¿Tiene una cara de asustado o que lo están, le están choreando algo este, no? ¿Eh? El fulerazo, el fulerazo del copito. Después, más nada. Yo creo que ahora básicamente la gente se va a enfocar en el tema de carnavalero, ¿no? Sí, pese a que hoy, mañana. Ahí viene el viernes fútbol. Hay fútbol. Mañana el clásico, pase. Usted. Eh, comienza a decir, ¿a quién le vas? Yo apoyo, yo soy... Aquí hemos hecho un juramento. Sí, señor, usted odia a los bolivaristas. Hincha uno, yo soy el hincha dos, ¿no? Entonces... De Strongest. De Strongest, que le vaya muy bien a los atigrados Aquí vamos a hacer un... un eh, algo, preguntarle a los... ¿no? Claro, Milton es bolivarista. Y yo pensé que era, que era buena gente. Todos Espérame. tenemos algún defecto, dicen. Sí, pero esto es terrible. ¿no? <risa> es un defecto que además nos de cura, no cura. ¿no? Complicado. Eh, Nico también es eh, bolivarista. Seguro mañana vendrá con su chamarra. Sí, el, el, no sé quién más. Hugo, no el sé. El sonidista también. Sí, Nico. Nicolai. Nico? Y, y no sabía su nombre yo. Sí, Guau. Nicolai. como el mostaza. El mostaza. Sí. No. mostaza. Y el otro, el, el crespo, el... el el, el, el niñito Hugo. De, de Arequipa, ¿no? Hugo, ¿de qué equipo es? Voy a seguir gritando que soy ah, del tigre, entonces ahí ade adentro dentro también hay un conflicto. La señorita, creo que es del Club de la Comadre. Bibi. Sí. Sí. Eh, Carlitos, no sé. Bolivarista, creo que es Carlitos, ¿no? Otro que era buena gente, Carlitos. ¿Cuál Carlitos? Carlitos Mesa. Carlitos. Uh. Bolivarista, a partir de ahora le quito mi amistad, <risa> el chino nadie sabe de qué equipo Guarita es. es del Tigre, está bien, ah. y de ahí quién más, ahí está, ya vino Milton, ya, ¿Ve? siempre Ay, pero hay uno que participe a veces, ¿Ah? pero ha sido sindicado usted de ser mal tipo por ser hincha de un equipo el cual, qué sé yo, no cuenta con el apoyo de, de, de la gran mayoría para un juego como esta envergadura del próximo. ¿Cree que me ponga difícil para hablar? Bueno. ¿De esta, de esta quién? Esta envergadura inmensa, previa a un carnaval, se van a enfrentar en el estadio Hernando Siles. Clásico nacional. No, señor, este es un clásico departamental, por favor. Discúlpenme, Bolívar y el Tigre, ¿sí? do, do, no, no, don Juan, no, no. son los únicos equipos que tienen hinchada a nivel nacional. ¿Usted, usted, usted encuentra usted, y señor en Santa Cruz? Eh, ¿Cree que le diga algo? A ver, venga, venga para acá porque se haga famoso conmigo. Venga, venga, venga. <risa> Búsquese una silla Yo le voy a decir algo A ver Búsquese una? Búsquese una sillita mejor Ya, no, ahí está bien. ya. Mire usted Si Bolívar uh -huh. Y Strong fueran los equipos Más taquilleros del país Llenarían el estadio Cosa que no ocurre Y le voy a dar un ejemplo cuando Bolívar, aquí el estadio Hernando Siles lo cerraron, uh -huh. Bolívar y, y, y tu amigo Claure, el benefactor, porque es un equipo subvencionado, eh, Bolívar le van a decir la gasolina de acá un rato más, subvencionado, <ríe> ¿viste? No poner un mango, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, nosotros vamos a hacer local en Oruro. Hermano, no había ni para pagar eh, el alquiler del estadio. La gente no iba en Oruro. ¿Cómo es que Bolívar siendo el equipo... Que, que es más famoso, no va a llenar aquí, que estamos a 200 kilómetros, ¿no? Sí. Boca va a la Patagonia y lo llena. River va a Jujuy y lo llena. Esos son equipos. ¿Ves? Esos son equipos que tienen hinchada. Cuando Bolívar va a jugar a Montero, ¿sabe cuánto? La, un micro y medio le alcanza de hincha. No tienen más. No, ¿eh? Altahuiche pero... Aguilera, ¿sabe quién es el único equipo que tenía hinchada en todas partes del, del país? El Poderoso San José. San José. ¿Tienes? La mejor, hinchada. La mejor hinchada. ¿Qué me puede decir usted de su equipo subvencionable? Los gasolineros. <risa> los gaseros, los, los, los gasolineros. Pero, ¿Y eso qué es? ¿Envidia? No, en... ¿Por qué no? Usted no tienen ni para subvencionarse. No, ¿quiénes son quién ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Yo Dios no tengo idea. No, no sé. Ustedes pues, usted es abierto no sé si, hincha. No sé si es de un equipo de, de, de La Paz o de, de Santa Cruz. Usted. Yo no, se equivocó, yo soy del Chapare. Pues, lo vi cortar una tarjeta sí, una vez. Sí, por eso, eso significa ruptura. La cortar una tarjeta significa ruptura. Ah, Yo soy del poderoso Palma Flor. La pregunta era: si ¿Usted el... también es de lo... los gasolineros? Yo soy de, de Coca-Flor. Ah, usted también es de Palmaflor. Ah, no, terminar en Chirolado. Ya. Pero la pregunta era: si el clásico es nacional. No, no que equipo señor. llena más un estadio. Está bien, Oriente pero, y Blooming a llena más un estadio. Pero no va a encontrar Inchi. Inchi nunca los y los orientistas quieren ser el clásico nacional. Por eso está bien, pero el único clásico nacional es Bolívar y Sturgeon, no, es porque encuentra... Ustedes, porque por tener la sede administrativa del gobierno se creen con mucho privilegio que no los tienen. No, no. Es para nada. Hay en sí. todo el país hay hinchas de Bolívar y del Tigre. No en la cantidad que sí. llenará un estadio, pero sí hay. Eso o voy. me va a negar. A eso voy. ¿Qué? ¿Qué? No, no importa. Hay <risa> Eso. Otro que quiere ser famoso, ¿eh? Pase por acá, claro, pase para acá ¿sabes? también ventila, ¿Sí? Últimamente estoy avivando a Gile, venga ¿Ves? ¿Quieres que claro. le dé también mis carbón redes sociales? De, ¿no? Carbón coltoqueño, ¿no? Claro, claro. cómo me encuentran? ¿En TikTok? ¿En Facebook? ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, ¿cómo no? Y me voy así mañana? ¡Así! ¡Esa! Ah, ah. ¿Pero qué en gana No dijo? ¡Venga, venga por aquí! Ah, no, pero es obvio, pero ¿cuánto? que va a ganar el ¿cuánto? Bolívar ¿Cuánto crees que va a ganar Bolívar mañana? A ver... 3-1. 3-1 termina el partido. ¿En qué basa fundamentalmente usted ese... Ese pronóstico, eh, eh, es, que le digo que es desmedido. Sí, en, en ser hincha del Bolívar, por supuesto, le tengo demasiada fe en mi equipo. Eh, considero que hay muchos temas que hay que ajustar. Todavía es un equipo que eh, ver, está ver, engranando ¿cómo? demasiado. Vamos a Está engranando demasiado el Bolívar. ¿Qué es lo ¿Me que falta? me falta engranar? Eh, el chileno, por ejemplo, no está funcionando para nada. Y si no funcionó nunca. Dos años estuve en ¿Sí? la Universidad de Chile y votamos por malo. Entonces, ¿qué? Pero esperemos que vaya a engranar. Pero hasta el momento, nada. A mí me parece que el chileno no da. El gatito está culpame. lesionado. Sí, ese es un parcero, un tribunero, Pero, es un, dos pero cosas. es un capo, pero es un capo, sí, o no. Esto también había un giletista oh, oh, oh. y quedan todos ahí a quererlo golpear porque. Sí. Se las en el tigre de antes no jugaba con Juan Iriondo. Ya le hubiera roto las dos canillas, no jugaba nunca más. ¿No? Sí. Entonces, Al es estilo es antiguo, Eligio sí. Martínez no te dejaba vivo ninguno de estos. ¿No? Claro. No. Ahora, te trajeron un goleador, ¿no ves, del Brasil? Sí, sí. ¿Sí? Sí, tampoco está engranado. Por eso digo... No, pero ¿cómo va a engranar si no juega? Ha jugado el último partido la pero, mitad en los últimos del 15, 20 sí. minutos. Entonces, sí. ¿cómo? A ver. Por eso le digo, hay que engranar el equipo. Hay muchos jugadores con muy buena calidad y hay que todavía engranarlos. Beñá tiene una tarea muy difícil. Y creo que eh, la tarea de los técnicos en Bolívar siempre ha sido esa. Tener muchas figuras y Debo saber ganar cómo ganar a los ratoneros no. ratonero. ¿Lo viste? Este parece el director deportivo de un equipo. No me dijo nada. Dice que están engranando la fichas, que lo demás que está, que están buscando un funcionamiento que no existe y que tienen las variables para poder determinar de qué forma vamos a jugar. ¿Qué dijo? Nada. Se estoy vendiendo uno. ¿Qué parece que el ex de la selección. Milton Farías. Claro, Milton Farías, de verdad. Usted es un extraordinario presentador de noticias y periodista. Pero de fútbol creo que mejor me voy. Pero gana el Bolívar. Se ve seguro. ¿Usted cree? Claro que sí, va a ganar ¿Qué dice usted compañero? Tigre 2-1 2-1 va a Allá ganar dos, el Tigre ¿Ve? Tigre gana 2-1 para mí Ahí otra Juan, oh, sí. ¿Cuán, ¿cuánto? Lo que quiera ¿Van? se pegó la vuelta este, no, <risa> que quiera que, A los tres ¿El panqueque? ¿Ah? <risa> sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto gana y quién gana mañana? A ver, no, gana este lunes mañana ¿Cuánto? Por pues lo menos no importa doña, cuando le damos medio cero Medio gol sirve le hagamos después Bien. dice he cortado y ahora dice le hagamos no puede. lo que pasa es que con tal de llevarle la ¿Sí? contra a usted soy capaz de anotarme en cualquier equipo Nada, Mire. pegar otra mira. vez la tarjetita no, senora. esto es alta traición Bolívar Juan. por siempre Esta es alta traición otra que se quiere que le hagamos famosa ponela, dale bola <risa> a ver esto es alta traición eh, mira no, doña Julia. doña Julia doña Julia doña Julia la, la comadre hoy <risa> hoy se está promocionando ya porque es comadre Sí. quiere guerra más tarde no Sí. Ah. Ya pues bueno. la, la, la, ¿La pusieron, doña Julia? Listo, doña Julia. Ya está ahí. ¿Y, y la viene, vale o, de qué? equipo? O, o te viene a el Ah, no. Otra que quiere. Otra que, otra que, que era ah, buena está, gente. Quiere difusión, quiere manija. Dale. Ven. Bueno, ya vamos. Tres contra tres. Listo. Se equipararon las cosas. 3 no contra 3. La señorita, ¿qué? No, por el voto de mujer ¿también? no vale igual que el del hombre. ¡Epa! No sé no. ¿Por qué? A ver. ¿por qué vale a decirles... doble. En comadres vale doble, va decir. quería ¿Eh? decir. ¿Por qué va a decir ¿Por qué no, no vale, pues. Va. Vale doble, quería decir. En comadres. No, no, no. Vale doble. No, no, no quiero cambiar la cosa. O sea. Es comadres. Es... ¿Sabes por qué las mujeres van al estadio? Venga, le voy a contar bueno, Las mujeres no entienden el de fútbol. Pues bueno, no saben. ¿A qué no, van no. al estadio? ¿Por qué? Porque no lo quieren dejar, son tóxicas, no lo quieren dejar solo al novio cuando vaya. Uno. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que yendo al estadio alguna se, las, se los levante. Por eso van al estadio después, no tienen idea de porque... fútbol. No, no, no. Yo no digas, hay escribo, algunas que con, sí. conozco varias. Hay que mujeres que saben muy bien saben de, fútbol. Mucho de fútbol. Nómbrame una. Y juegan muy bien. No, le, le nombro a tres primas mías. ¿Qué tal tan Son orientistas. Son ¿Tan orientistas. 11 con 12, a las 12 nos vemos, ¿no? En el Deportivo. Sí, están esperando. Eh, y bueno, que les vaya muy bonito. Eh, yo vuelvo a las 12 con todo el equipo de los muchachos para contarles más novedades del aspecto deportivo. Ahora, Clásico Nacional. Clásico Nacional mañana, 8 y media de la noche. Pam, Pamplinas, diría una tía que tenía. <risa> Pero ya le... <risa> Usted está haciendo la invitación y he terminado la oración, simplemente. No, es que hay que invitar al estadio, porque si no... ¿Quién es local? Bolívar. Bolívar, Pobrecito, necesitan unos mangos. Todos los años pierden plata, tengo un claure. Usted decía que el nuestro iba a llenar al estadio, que bueno, eh... iban a entrar con tarjeta. Discúlpeme. Pegadita después de haberla cortado. ¿Quién juega mañana? Los Tigres versus La gasolina. La gasolina. <risa> Esa es la nueva chapa la de Bolívar. Gasolina. La, gasolina. De la gasolina. No, son subvencionados, hermano. ¿Qué va a hacer? ¿Mm? Y esto es malo, ser subvencionado. ¿Listo? Por, es eso, malo. por eso el país no avanza. Está malo, es malo. Chao. Hay, que, hay que quitar las subvenciones. No. Gracias, Iván. Eh, 11 con 13, en 47 minutos vendrá Juan Pastén y todo su equipo. Pausa y ya volvemos.